Hola Lluvia, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Oye, me llama la atención que digas que es una tesina. Eh, y eso lo discutimos también en el, en el comité de titulación. Mi pregunta es, ¿por qué una tesina? Eh, no sé si estamos hablando de lo mismo, al menos para la LGC. Una tesina es un estudio monográfico de algún tema. En tu caso, eh, ¿qué es lo que estás trabajando? Si vas a hacer un, un estudio monográfico de todo lo que se ha escrito sobre promoción turística y gastronomía o vas a hacer un estudio para saber qué políticas de promoción turística eh, consideran la gastronomía michoacana o un estudio monográfico, esto es saber... Eh, ¿Cuál de todo el patrimonio gastronómico Purépecha puede ser susceptible a estas políticas? ¿Me entiendes? O sea, cuando hablas de, de, de, monogra de monografía, estamos hablando de tesina, estamos hablando de un estudio monográfico. Esto es saber qué es todo lo que se ha escrito sobre ese tema. Y de acuerdo a lo que tú mencionas, yo creo que no es una tesina, yo creo que es una tesis. Eh, a lo mejor hay algunas personas que creen que... que que Tesina es como una tesis, pero chiquita. No, eso no, eso no es así. Tal vez será en otros, para, en otros programas, otras universidades. Para nosotros Tesina es un estudio monográfico. En el caso como lo estás planteando, creo que hay mucha claridad. Nada más que no es una tesina, es una tesis. Es una tesis precisamente sobre las políticas de promoción este turística y su relación con la gastronomía purépecha. Y en ese sentido, yo... Creo que la información que tienes da para ello. Uh, le apostaría por, por, por una introducción donde diga un poco eh, sobre tu acercamiento al tema, cuál es tu interés, en términos generales qué es lo que observas, cuál es la problemática, la fundamentación, etc. Un capítulo 1 donde hables precisamente esto que documentas. Sobre turismo y cultura, ¿no? La relación que hay es básicamente el marco teórico donde expliques, bueno, qué se entiende por este turismo, qué se entiende por patrimonio cultural, qué se entiende por patrimonio gastronómico y cuál es la relación que hay entre ellas, ¿no? Todo este marco que, que tú mencionas que ya tienes. Un capítulo 2 tendría que ser sobre la gastronomía purépecha, que nos digas qué es, cómo es, cómo se come etcétera etcétera deliciosa por cierto un capítulo 2 donde digo perdón un capítulo 3 donde hagas un análisis de las políticas de promoción turística cultural con relación a la gastronomía todo esto que ya estás mencionando pero organizado de diferente manera esto es primero lo, la, a las políticas a nivel internacional los convenios que ya dices después un otro apartado de a nivel nacional Después a nivel estatal y finalmente a nivel regional. Todo esto que ya has estado mencionando, bueno, es de organizarlo de esa manera, desde lo internacional hasta lo regional, para ver qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y cuál es tu análisis al respecto, ¿no? Tu valoración. Y terminarías tal vez con un capítulo 4, que serían las conclusiones, en términos de analizar, tú, bueno, que, que pongas tu, tu visión sobre. ¿Qué tanto se ha avanzado en esto? A partir, en ese contraste, entre lo que dice el marco teórico con lo que ves, que, que dicen los lineamientos internacionales, con lo que se aplica en la zona. ¿Qué problemáticas estás visualizando que se dan en torno a la aplicación de estas políticas o la conceptualización de estas políticas? Y finalmente los retos, ¿no? Todo esto sería parte de las conclusiones. Yo, yo creo que no no no... no. No tendría mayor complicación, hay más claridad de, esa, de ese sentido. Quítale la idea de tesina es una tesis. ¿Por qué? Porque estás planteando una problemática y la vas desarrollando. Eh, lo de lo contrario tendrías que ser un, un estudio monográfico de cualquiera de los tres temas que ya se mencionaron. Y creo que no es tu, tu objetivo. Tu objetivo, más bien, como lo comentas, es ver estas relaciones y cómo se implementan en Michoacán. Bueno, pues por mi parte es todo y espero que nos veamos pronto.